Cara de Mike, uy, pero es una cara muy tierna y muy joven. Uy, uh, ¿tienen, <tose> tienen las orejas separadas, <tose> <tose> que pecado. Oye, espera, pero no entiendo el dibujo. Y hola, ¿qué tal? Ranita del canal, aquí que play en un nuevo video para ustedes. Hoy estamos en Pinturillo con Persia, señor Ángel y Alexi. Hola, amigos. Hola. hola. Bueno, y eh, bueno, ya saben lo que consiste pinturillo, obviamente, ¿no? Dibujar lo que te, te salga arriba en esa frase. Bueno, por lo ah, menos yo no puedo bueno. ver. <risa> yo no puedo ver porque el que te toca dibujar es Alessia ¡Ah! ¡Ya bueno. sí! Okay. Alesi, cuéntanos qué vas a dibujar o qué vas a hacer. Ah. O no sé? um... No querrás verlo. <risa> bueno, obviamente no podemos Oye. hablar ni decir las cosas, ¿no? Pero por lo menos dibuja, nos pistas. ¡Ay! Ya sé que es un, un es un Pac-Man. ¡Un pac -Man? ¡Ah, no! ¡Mmm! Mm. No, tiene Z, ah. tiene Z. ¡Ah! ¡Ah, no! Ah. ¡Sí! ¡Sí! ¡Corazón! ¡Lo que yo no tengo! ¿Qué? No. Bueno, Caca, Mike, ¿Qué? Y... Agua. No, no, ah. no, no. Aquí, Bastil. Aire. Aquí hay un Mike. Aquí está Mike. el Mike. Diamante. No, ah, no. dejen. Pero... Es algo que él está jugando últimamente. Bueno, aquí está el eh, eh. Mike. Pero que... juega de todo. No, pero lo que lo que mm. está jugando mucho últimamente que hizo un diretillo y tiene un arma aquí, tun tum, tum, tum. Fire. Formido, bueno, eso, eso eso Free Fire, Free Fire, bueno, bueno, entonces no, tiene no, un yo, arma. Mike tiene un arma. Entonces este este arma saca unas cositas así, así. ¿Y cómo se llaman esas cositas? No, ¡Vamos! ¡Ah, perro! ¿Sí? Persia. ¡Ah, perro, ¿Sí? ah, perro. ¿Sí? Tresilo. Dale, Mapache. Mapache, ¿cómo es? que trampa! Quiero que lo repitan ahora mismo. Pobre Mike, lo estás llenando de virus. Tiene una enfermedad. No, no, no, no, no, no. Espera, espera, espera. Es que lo hice sin color ¡Mapache! Bien. Que no sabes qué se llama, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿En qué sí, mundo no. <risa> Es que eh, en Perú, en Perú solamente comen palomas y ya está, ¿no? ¿Ya? Ah, no Sí, paloma, no, no, no comen no. palomas <risa> Ostras, las palomas me, di me dijeron que las palomas saben a pollo What the fuck? Oh, Yo <risa> también, a mí también me lo dijeron <risa> a la... Bueno, de estas palabras solo entiendo una, así que la voy a hacer a la... No, es bien corta <risa> <Dale, Ales>, Sol, dale, dale. Sol! Va, Vamos a ver Vamos a ver, a ver. Ay, ¡No! ok, Ok, ah, okay, ah, okay, okay me... te levantas en la mañana Te levantas en la mañana ¡Feo! Te enseñas, okay, no! Te levantas enfermo de la garganta y, ¡Una y, boca! ¿Qué pasa cuando te duele la garganta? <risa> los ah. que, los que se han enfermado por Dios ¡Una flema! Bueno, cable tú lo dices por experiencia <risa> propia <risa> <risa> O sea, literalmente todos hemos pasado por eso Nadie es, nadie es, nadie es libre de eso ¡Mira, mira, mira! <risa> <risa> <risa> claro, es que obviamente, obviamente... Alguien, por favor, más? alguien, por favor, puede buscar a este mapache, por favor. No sé, que solamente a robar... <risa> <risa> Aprenda el libro. Yo, yo robo más que comida, robo tu corazón. Si oh, tú, ¿sí? ya tienes para con quién estar en, en el 14 de febrero No, pero una cosa, oh. eh, eh, eh, no soy gay Ay, Bueno Me partiste el hay corazón Hay que experimentar <risa> No, ¡Oh! mapache ¡Oh! Ahora en vez de robar vas a empezar a dibujar Claro Uy, uy. corazón Muestra. Esto es lo que Mike y Trollino siempre fueron Manzana ¿Qué? <risa> Amigos, novios, pareja Eh, eh Ay, no, no, es eso es un 8, a mí no me engaña. ¿Qué? What the fuck? No, güey acá, eso... acá está la cara de Mike Uy, pero es una cara muy tierna y muy joven Uy, uh, tiene la, las orejas separadas, qué pecado <risa> Oye, espera, no, problem... no entiendo el dibujo WTF Imagínate, <risa> <risa> no, está Mike es... está, está joven, la cosa está bien, pero bien joven Sí, tiene maquillaje Uy, ¿qué es eso? O sea... Ha comido mucho, ha comido mucho y sus patas son bien cortitas qué? ahora What the fuck, parece Esparta, no mames. ¿Sí? <ríe> es una combinación Oye, medio rara de Esparta y Mai Oye, <ríe> ¿pero quién? Es? parece un Mai o, o sea... Lo que importa tiene? es la edad Ay, no quiero la, la edad no, no tiene. ¿Qué, ¿Qué edad ah. tiene Mai ahora? Es, ah, ah, parece un... Ah. No, ¡No no ¡Ales! No, <ríe> ¿Quién lo sacó más? ¡Persia no. Ah, soy bien pro ¿Cuál, ¡Es hacker, Vanilla! No, no soy más inteligente Pero, Creo no, que no, Mike está no, sufriendo Se está usando hacks de pensar un segundo más que nosotros o sea, Es Mike.sad. O sea, Persia, de hash de Minecraft pasamos a hash de pinturillo, ¿en serio? ¿Sí? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no No, nunca dejo a mi Mami Senpai Minecraft, güey No, no, no. <risa> no entiendo, no sé por qué me imaginé una Chanchita abrazando un bloque Yo, yo imagino un huevo frito ¿What? <risa> Qué rico, <risa> es un huevo frito A mí no me encanta Oye, sí. <risa> Oh, oh, oh. oh. Es algo que me encanta, es algo que me encanta. Las persionas, eh, cerdo, no, eh, no, puerco, no. Minecraft, tierra, no sé. No acá. No, sí. <risa> <risa> ah. no. Uy. Yo sé que. Eh. Sí, yo sé <risa> qué. Yo <Uy>. sé <risa> que no. no, no, no yo no, no, la conozco. Ah. Y es algo que me encanta. Ah. <risa> no. ¿Qué es? Ah, se dan, eh, dan Ay, <risa> no, no. No. No, ¿O, o sea, o sea me estás diciendo a mí no, que yo te conozco ya. Y obviamente. Papá Persia ¿Ah? Es. ¡Pan! ¡Galleta! ¡Oh! Sí. Pero Nunca me has dado una galleta, perche, y eso que no... ¿Que son tira. mías, no tuyas. No, pero tú eres el eh, eh, dueño. Eh, mapache, mapache, mapache, mapache. No. Mapache, yo le robé ni poco, le robé como 10. ¡Eh! Eh, nada, nada. Eh, eh, eh, bueno. Ya vomitarás, asqueroso. Bueno, estamos, bueno, aquí estamos... Ah, ¿Te baneo por malo? Sí. Voy, yo de...? No, no, no, no, no, no. no. La bueno. última palabra lo tomo yo No, no, no Vamos, no, no, cabrera Que va con su sufrimiento Acá hay una persona Bueno, aquí Bueno, la hago así porque a lo rápido que no me van a bañar usted. Es una araña La persona no tiene, no tiene Spiderman? Bueno, esta persona está haciendo lo mismo que nosotros Está, está dibujando, ¿no? Entonces, entonces, entonces Entonces esa persona que Si dibuja, puta y eso usted, ¿Qué? Eh, son varias, son varias ¿Qué? No, no me engañas son No me engañas, personas. ¿qué es ese homúnculo? está sufriendo! Personas. ¿Cómo se, dice, ¿cómo se ¿Sí? le dicen a las personas que dibujan? ¿Cómo se dibujante ¿eh? pintor o algo así! ¡Ah! ¡Dios,ios,ios! Eso es lo que conocemos en Twitter ah, ¿Qué? <risa> ah, ahora Pero, no, sí, ahora sí, sí ahora sí, sí. sí. sí ya! ¿Qué? ¿Qué es Siempre me superas. Es que ya yo estaba Ella está hackeando, estaba buscando en Google. Personas que, que pintan <risa> esa de ¡Oh! ¿O oh. oh, qué? ¿Eh? ¡Se me cayó la conexión! ¡No, bestia! eso oh. de chat! ¡No! ¡Mira, mira, mira la <risa> pantalla, wey! ¡No! Oh. ¡No, no miren! ¡No miren! ¡No! ¡Tú escuchas qué hacen? Super. Hay que play! qué play! ¡Qué play. No. ¡Ah! Que play. ¡Qué play. ¡Qué play. No, que play. Y ahí está. Pues, ¿qué hace? No, Alessi. Sí! Alessi. Sí! ¡Ale, sí! ¡Ale, no, no, no, no, no. Este no tiene oficio. Atmósfera, teletrosfera. Caliosfera Supercaricia A ver, ya, ya Vamos a que ustedes Ustedes hacen el spam ya con el spam más grande. No, esto es sí, imposible Todos miren a las flechas engañosas Todos miren las, todos, todos Lean las no, Uy, está, les... Nada más sus suscríbanse Al 7v7 Bueno, a hasta aquí Ahí dice suscríbanse <risa> A Keppley, no dice Alexi, ¿verdad? Dice Keple Keppley, Keppley Bueno, yo fui en no la escuela <risa> Bueno, la verdad, sí, yo fui a la escuela la universidad Pues quiero que te devuelvas Ahorita mismo no, no, no me voy a devolver Porque ya he acabado el video No, no, no me voy a devolver ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Saben qué, ranitas? ¿Saben qué, ranitas? Suscríbase a persia, a Mapache, a Letzi Y adiós, me voy, chao Chao, chao, chao, chao Adiós, adiós Bye Fica, pica, co, fica,